Estamos de retorno, como siempre eh, le hacemos la invitación para que usted se comunique con nosotros 720-50222, participe del programa damos lectura, las consultas, comentarios en cuestión de minutos, nada más tenemos entrevistas y uno eh, de nuestros invitados llegó de Chile el otro llegó desde España, una reunión que se tuvo junto al vicepresidente del estado, vamos a conocer su lectura también a propósito del ámbito eh, económico, la situación de la región y, y dentro de ello también esta visita y incluso en Europa voy a dar la más cordial bienvenida a Hugo Humberto Gutiérrez, el parlamentario chileno, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Gabriela, gracias por la invitación a tu programa. ¿Lo recibieron bien acá en Bolivia? Muy bien, siempre me han recibido muy bien en Bolivia, nunca he tenido una queja. <risa> bienvenido también a Diayala. Y Antón Gómez, parlamentario del Reino Varena de España, también bienvenido a Bolivia. Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Quiero comentar... Eh, comenzar, me disculpas comenzar la entrevista. Precisamente a partir de esta reunión que ustedes sostuvieron, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se está eh, también eh, analizando dentro de, de esta visita que tienen ustedes como parlamentarios? Empiezo con Hugo, por favor. Bueno, mire, es, una, es una reunión eh, que tiene como propósito expresar eh, en nuestro respaldo, nuestro apoyo, eh, diríamos irrestricto. A, a, tanto al presidente Evo Morales como a, al vicepresidente García Linera en estas elecciones que ustedes tienen dentro de algunas semanas más creemos que el, el gobierno de, del presidente Morales ha sido un, un gobierno que ha permitido eh, avances significativos tanto dentro de su país como también ha sido una contención significativa para todo el retroceso que ha experimentado diversos países en la región un retroceso eh, ...hacia un neoliberalismo, hacia un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional... ...el Banco Mundial, con la banca privada internacional... ...es decir, unas graves eh, consecuencias que afectan por supuesto principalmente a nuestro pueblo... Y que, ...y que en este sentido, bueno, gracias al gobierno que ustedes tienen... ...todos estos males que, que han recaído sobre nuestros países... ...algunos se están despercudiendo como, como lo que está ocurriendo con Argentina que esperamos que las próximas elecciones sin duda tengan un resultado distinto y, y bueno, que el presidente que está actual quede de lado. Pero nosotros queremos eh, demostrar y, y expresar nuestro agradecimiento a este gobierno. Hugo, precisamente dentro de, de, de esto que, que señalas, eh, Bolivia está al margen con el modelo económico eh, precisamente de, de, de, estos, de estos aspectos. Argentina es una situación muy crítica, más del 50% de inflación que va a tener este año. Brasil está eh, en otro problema y esto condiciona. Eh, ¿Cómo ve eh, precisamente eh, el modelo eh, económico que que mantiene a Bolivia como líder en la región en cuanto al crecimiento económico. Y yo creo que a veces estas cifras se desconocen en América Latina y el mundo. ¿eh? Yo creo que estos 12 años que ha tenido de crecimiento Bolivia, uh -huh. que es un, un crecimiento extraordinario. Si nosotros en Chile estamos dándonos con una piedra en el pecho, que vamos a crecer a un 2%, cuando acá Bolivia está creciendo sobre un 4%, eso demuestra la energía, la... la las capacidades que ha demostrado uh -huh. este gobierno y su pueblo, porque acá, por supuesto, el pueblo boliviano ha, ha tenido un rol eh, fundamental, pero todo este crecimiento se dé en gran medida a las decisiones políticas que se han tomado, fundamentalmente en relación a la recuperación y, y, y, y, y, y, y la utilización de sus recursos eh, naturales recuperados, uh -huh. eh, para ponerlo a para ponerlo disposición del pueblo y su crecimiento. Perfecto, quiero hacerle la consulta ahora a Anton. Antón, y esto ya vinculado con eh, la posición de, de España, la situación de Europa, eh, América Latina y Bolivia en este, en, en este contexto ya geopolítico, ¿no? Pues lo decíamos hoy, lo comentábamos en la, en la reunión, que evidentemente fue muy satisfactoria, porque no es, no es baladí eh, compartir experiencias con, con alguien como el vicepresidente García Linera, y comentábamos que Bolivia es un ejemplo. No solo es un actor importante ahora a nivel geopolítico regional, sino que es un actor relevante a nivel político, bueno, mundial. Eh, de pasar de ser, digamos, un, un país que tenía ciertas limitaciones, ahora mismo está, bueno, hace política a nivel internacional. Y es un ejemplo hablaba eh, hoy de dos actores que tienen que ver con cuestiones que en España no estamos resolviendo bien. Eso por una parte, pues eh, digamos los avances sociales y por otra parte también el comprender la plurinacionalidad y la, y la pluralidad, digamos, de, de la cuestión nacional aquí resuelta incluso por la vía constitucional con la declaración del Estado plurinacional. Por lo tanto, bueno, Bolivia es un, un ejemplo y bueno, creo que ahora mismo en Europa vamos a entrar probablemente. ...en un momento económico complicado... ...de una posible recesión también... ...y bueno, creo que en ese, en ese contexto es muy positivo... ...sobre todo para las fuerzas progresistas europeas... ...ver que en América Latina se vuelve a abrir... ...la posibilidad de un ciclo progresista... Eh, bueno, ...en el que evidentemente pues estamos aquí para mostrar apoyo... Uh -huh. ...y que además nos parece especialmente interesante... ...para avances eh, sociales y democráticos en un mundo... ...que tiene que ser más eh, multilateral y más multipolar. Quiero, quiero... Precisamente a esos aspectos, América Latina, eh, eh, Sudamérica como, como región ha, ha visto como importante precisamente un nexo con, con Europa, con los países, uh -huh. sea a través de los organismos internacionales o sea a través precisamente de los países, por lo que puede vincular a, la misma, a las mismas poblaciones. ¿no? Total, bueno, estos días estamos hablando y creo que aquí se habla mucho ya. Por fin y otra vez de la, de la integración y de la coordinación entre países latinoamericanos, eh, esperemos que a partir de la futura victoria del presidente Alberto Fernández, la consolidación también en, en Bolivia y otras buenas noticias que puedan llegar a América Latina se dé pero eh, para nosotros desde España como fuerzas progresistas es imprescindible que América Latina haya esa coordinación y que de alguna forma, bueno, en ese contexto multipolar en el que estamos entrando, en el que afortunadamente Estados Unidos deja tener esa hegemonía total, en el que aparecen actores diferentes eh, en el tablero geopolítico, pues bueno, eh, Bolivia y los, hermanos, eh, los pueblos hermanos de América Latina se coordinen y, y seamos capaces de, de avanzar en ese sentido de democratización colectiva de un tablero que en los últimos años, bueno, pintaba bastante regresivo y, y poco democrático ¿no? a nivel global. No, la verdad, un gusto para nosotros que, que, que estén en, eh, de visita en Bolivia, conocer criterios distintos, a veces eh, del mismo país, eh, es otra la perspectiva que se tiene, ¿no? Y bueno, ahí están las posiciones y, y todo aquello. Yo quiero cerrar la entrevista con Hugo, porque eh, Bolivia y Chile tienen, tienen algo pendiente, ¿no? Y, y, y están ahí, más allá de los gobiernos eh, y la parte ejecutiva, es lo que nos vincula como... Eh, como, como pueblos? Bueno, nosotros tenemos eh, temas pendientes más allá del, del uh -huh. que suele ponerse como centralidad que es el tema el, de la recuperabilidad marítima de Bolivia es eh, el, el, el, la integración latinoamericana es decir, yo creo que muchos problemas que hoy tenemos podrían resolverse si existe uh -huh. generosidad política voluntad política de avanzar hacia un continente más integrado donde el mar chileno, entre comillas, fuese el mar también de Bolivia, y el agua de Bolivia también fuese el agua de, de Chile, esa riqueza compartida que lamentablemente nosotros mismos nos privamos por este concepto concepto de nacionalidad tan restringido que vienen los tiempos posteriores a, a superar la, las colonias, pero sin duda yo creo que hay que retomar una agenda, una agenda de, de diálogo, una, una vía diplomática, de entendimiento, es, es indispensable, es necesario pero es obvio que en un contexto de un gobierno de derecha chileno eso eso no es posible, sino es necesario recuperar también un gobierno... Un gobierno progresista que permita avance significativo en la vía diplomática con Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo, Anton, para despedirnos. Eh, es importante tomar en cuenta precisamente el tema de la integración que hacía referencia también a través de, de, de los organismos internacionales, o a través de los gobiernos, pero eso va a significar que primero ante todo los intereses de, de las personas y que como ciudadanos puedan encontrar aquello que alguna vez hemos hablado, ¿no? Un mundo sin muros. Sí, sí, totalmente. Algo que además en Europa, en América también, pero en el continente europeo eh, tenemos eh, vallas y muros eh, construidas. Inmediatamente antes de hablar de entrar en la entrevista estábamos hablando precisamente de eso, de un debate que hubo en la Cámara, en el Congreso de los Diputados en España, al respecto de, de cómo estamos dejando morir, que es lo que estamos haciendo, a tantas y tantas personas en el Mediterráneo. Por lo tanto, sí, multilateralismo y nuestros pueblos unidos y un mundo sin esas fronteras que ahora hay. Bueno, quiero pausa al retornar. Hablemos de precisamente el calendario electoral. Ya